Aún no logro comprender que no te tengo Va mucho más allá, lo que pesa el sentimiento Todo sigue corriendo, pero yo no me muevo El tiempo pasa y lo que queda es el resentimiento Todo es comenzar de nuevo Pero si ya no hay ganas de vivir contento Vuelta a la página con el mismo cuento De aparentar lo que no soy, todo por tener un hueco Que me acompañan estas ganas de llorar Que no se van, no ahora lo entiendo Que no por ir corriendo vas a llegar primero Todo tiempo pasado fue mejor Lo más bonito y lo más bello Cómo comenzar de nuevo Si siento tus caricias en mi cuerpo Pero en realidad solo es el viento Cuenta los años como yo, nadie es eterno. ¿Buscas dejar huella? Lo busco a cada instante que me recuerde ella. Que es imposible, ya lo sé. Pero comprendan, vivo con la tristeza de ser lo que no puedo ser. Y con eso basta al parecer que es complicado hablar de merecer. Pero si me merezco todo esto, por algo ha de ser. Solo un par de huellas en la arena, sí, sí. Mi nombre es Miguel. Yo sé que me ves, que escuchas mis latidos y el sonido de mis pies. Que ya me olvidas tan menos, eso es lo que crees. Yo me estoy hundiendo, escúchame caer, escribiendo una nota musical antes del amanecer. Hay que aprender como lo que soy cuando no lo era ayer. Y ahí voy otra vez. Como, Como lo, lo que, que soy cuando, cuando no lo era ayer Va, resultó tan importante Mi fallo milimétrico uh. Fueron 10.000 mil intentos y no pude enamorar no. no, quiero hacer las paces aunque aún me pidas guerra no. No. Ya no estamos juntos, tú. pero, pero de, de verdad quisiera uh. el, tiempo el tiempo no, no me ayuda. ayuda y la paciencia no es lo mío Soy el, el hombre de hielo. hielo y aún así hoy tengo frío Las lluvias de estrellas me estrellan de cara al mundo en la inmensidad de que tú, tú y yo ya no estamos juntos Esa no, no. no es la misma de mi fe ni qué decir no. a veces ya no yo me vuelvo a cubrir. En las mismas tonterías que desde hace varios años volví a mis 15, renació el de antaño. De este corazón, ¿cómo, ¿cómo voy a despedirte? Yo? Si en realidad tú lo reconstruiste, ¿Tú ¿viste? Ay ay, qué decirte, si irte de mi vida es algo que ya decidiste. Uh. Dices que no tengo la razón, y que, que soy un inmaduro, inaduro. que entre en razón, y que, que solo te abrumo. Si yo te dijera lo infantil que me, me parece, tu burbuja y la realidad quería ser un puente. puente. Perderte yo lo hubiera consentido. Sí. Pero no lo acepto, pues tú sientes lo mismo. Podría superar tu miedo alguna vez? No sé. Tal vez. Yo sé que, que me ves, ves que escuchas mis latidos y el sonido de mis pies Que ya me olvidaste menos, eso es lo que crees, crees que, que me estoy hundiendo, escúchame caer Escribiendo una, una nota musical, musical crees, antes del amanecer. De amanecer Hay que aprender, como lo que soy cuando no lo era ayer Y ahí voy otra vez, como lo que soy cuando no lo era ayer Estoy hundiendo, escúchame caer Y cómo no hundirme si tú eras lo único que mantenía mi corazón a flote